Muy buenos días familia, bienvenidos al canal Yo soy Leo y hoy les traemos un video muy muy especial Hoy vamos a hacer nuestra primera entrega en adopción ¿Te cuentas un poco cómo fue la idea esa que tuvieron de adoptar y por qué? Bueno, es que los niños se pasan el día aquí, y estábamos con problemas de la cuarentena, el COVID, y entonces decidimos, a la Mario vamos a buscarle un cachorrito a ver si se entretiene. Ajá, Así para que le... salen un poco de televisor, sí. lo mismo lo mismo. No, no, no. Claro, que les diera alegría, que les diera donde ah, tuviera, aparte, que les enseñara a respetar los animales, a cuidar los animales. A querer los animales, a respetarlos. Acá tenemos al afortunado que va a ser entregado para darle mucha, mucha, mucha felicidad. Realmente el perrito está un poco asustado. Es un poco difícil separarse de la madre, de su hermano, pero viene de un refugio donde la madre fue rescatada de la calle y tuvo un pacto con varios cachorritos. Y este fue seleccionado, fue afortunado. Bueno, estaba un poco tímido al principio, pero me parece que esto es la candela. ¿Viste? ¿Qué viste? Cántalo. Oye. bien. Que no te va a hacer nada. Está pequeñito, no hace nada. No, ahí sí. No hay agua. ¿Dónde? Ahí está. Entonces, ¿tú vas a cuidar al perrito? Sí. ¿Vas a darle mucho cariño? Sí. ¿Y vas a jugar con él? Sí. Misión cumplida hoy. Como vieron, la adopción fue todo un éxito y realmente quedé muy complacido con la forma en que ellos eh, recibieron a perrito. Uno menos en las calles, uno menos que puede morir con tantos peligros que hay en nuestra ciudad para los perros callejeros. Espero que les haya gustado sentirse parte de esta misión de hoy. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que se enteren cuando subamos un video nuevo. Y eso fue todo por hoy familia, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, mucha salud y suerte.